Yo voy a empezar yo explicando un poco el perfil de administrador y luego Alejandro va a explicar las fases de, de la campaña de preselección. ¿vale? Muchas gracias, Ángel. Eh, Dicen que no sale ningún mensaje, que no hay problema. Vale, perfecto. Pues bueno, voy a compartir pantalla en primer lugar y os empiezo a explicar un poquillo el perfil de administrador. Una ventana y compartir. Vale, Cristina. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis por el chat que os va contestando Ángel o Alex o, o Raúl. Vale. Bueno, pues como veis, el perfil de administrador podéis acceder aquí dándole al perfil. Vale. Podéis acceder al perfil de administrador y tenéis diferentes pestañas. Tenéis la pestaña de usuarios, de centros, de contenidos, de grupos de licencia, de indicadores, escolarium, mochila digital y si le dais aquí al más, tenéis la de prescripción en papel. ¿Vale? Os voy a explicar un poquillo estas pestañas para que veáis su funcionalidad, aunque algunos ya, ya lo sabréis. Bueno, pues tenéis aquí la pestaña la primera pestaña, la de usuarios, donde tenemos aquí un buscador que podemos buscar diferentes perfiles, el de administrador, docente, alumno, padre y madre, orientador, educador y monitor AFC del centro educativo en el que estáis trabajando, ¿vale? Si ponéis, por ejemplo, docente, os van a salir, pues, todos los docentes de, del centro, ¿vale? Os salen aquí los nombres, el perfil, el login, el login es cuántas veces han entrado a la plata en la plataforma, el email, eh, la fecha de alta, la licencia y una opción de mensaje. Por aquí también podéis escribir mensajes. Pues este, esta pestaña no tiene no tiene más. Aquí vais cambiando y os vais, vais viendo pues, la diferente información que os va indicando aquí abajo. Si le damos a centros, que es la siguiente pestaña, vais a ver pues, vuestro centro, el ID del centro, el código oficial y los libros, ¿vale? Los libros que se está utilizando en el centro, vale. Si le damos a contenidos, si le damos a contenidos, vais a ver, pues el no, eh, las fotos de todos los profes, ¿vale? Su nombre, el espacio utilizado. ¿Vale? Aquí os va poniendo el espacio que tiene utilizado. Importante, lo máximo son 5 gigas. ¿vale? Y también tenemos la, la columna donde nos indica el total de contenido compartido. Y os va indicando lo que va, lo, el contenido compartido que va compartiendo cada profesor. ¿Vale? Y el espacio utilizado, que es importante. Si le damos a la siguiente pestaña, a la de grupos... Vais a ver, pues, eh, dos iconos aquí que pone profesor y centro, y aquí abajo vais a ver todos los profesores. Si le dais a profesor y a buscar, vais a ver todos los profesores. Esto lo explicará luego Alejandro, y aquí es donde se gestionan los libros, ¿vale? Mirad, aquí salen los profesores, y si le damos a gestionar libros, iríamos gestionando e incluyendo los libros. Vale. Esto luego lo explicará Alejandro, ¿vale? Si le damos a, a la siguiente, a la de contenidos, digo, a la de licencias, que diga, vais a ver, pues, diferente información de vuestros libros, el libro, la editorial, tipo de crédito, el periodo de emisión... Aquí importante poner el 1 de septiembre, ¿no, Alejandro? Para ver, del pues... Curso el curso 21 ya. El curso 21, sí. Vale. Vale. Y aquí iríais viendo, pues, todo el estado de vuestras licencias, ¿vale? De vuestros libros. Vale, en indicadores escolarium. Pues iríamos viendo... Pues el total de número de usuarios totales, el número de usuarios de profesor de jefe de departamento, el número de usuarios de alumnos, número de actividades creadas, número de actividades editadas hoy, número de cursos totales, el número de cursos modificados hoy. Y si le vamos dando aquí la flechita, o pues aquí vamos viendo pues diferente información. Número de grupos totales, número de grupos modificados hoy, ¿vale? Tenéis diferente información aquí en Indicadores Escolarios. Y... El tema de la mochila digital, que aquí tenéis, si os fijáis aquí arriba, os dice, por favor, antes de formalizar su mochila digital, es de vital importancia que lea detalle la información oficial. Aquí, si le hacéis clic, tenéis un documento en el que tenéis toda la información de la campaña de preselección, ¿vale? Que luego lo va a comentar Alejandro. Tenéis todo, ¿eh? Aquí vais viendo la fase de la campaña, la selección individual por parte del profesorado la validación colectiva por parte del centro, la recepción carga de pedidos. ¿vale? Pues aquí es donde vamos a, a, a ver el, todo el tema de la mochila digital que luego va a explicar eh, Alejandro. ¿vale? Aquí vamos a confirmar el listado de libros, vamos a transformar el listado en pedido, vamos a añadir los becados y no becados, ¿vale? todo lo hacemos aquí en mochila digital. Podemos buscar por curso, asignatura, estado. Y luego tenemos el tema de prescripción en papel, donde salen pues todos los libros que solicitemos en, en formato papel. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Supongo que ya ya más o menos lo sabéis todo, Pero si tenéis dudas es bueno que, que digáis y, y las resolvemos. Eh, como he indicado, <coughs> perdón. Eh, la campaña de tengo comienza eh, con la formación de septiembre. Eh, aunque ahora estamos en mayo y lo veáis como un inicio, en septiembre eh, nosotros comenzamos a recibir sugerencias de mejora, ¿vale? Os animamos a todos que una vez termine esta, esta fase, esta campaña eh, demos en septiembre, con el arranque del nuevo curso y la llegada de las licencias, cualquier comentario de mejora, cualquier cosa que veáis que os suele eh, dar dificultad, nos ponéis un correo detallado, mira, pues este proceso no me parece bien, creo que hay que mejorarlo, eh, este detalle creo que hay que... Que, que mejorarlo para que sea más, más accesible o más fácil para nosotros. O mi compañero me ha dicho que, no, o sea, que le cuesta hacer esto. Cualquier cosa que tengáis o que os llegue en el centro, por favor, un correo nos detalláis toda la información que queráis y, y sin problema. Nosotros lo analizamos, lo vemos y lo intentamos adaptar o, o lanzar para la, la siguiente campaña demo. Igual también, por ejemplo, las editoriales, otro tipo de usuarios que también eh, eh, se encuentran dentro de la, de la campaña demo, nosotros recibimos totalmente comentarios de ellos, intentamos también mejorarles a ellos la vida y su trabajo, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Mira, ahora mismo, como bien indicáis, Jaime eh, estamos en la fase 3, que sería la selección por parte de los docentes. Es decir, vosotros también como docentes podéis seleccionar, ¿vale? Como siempre, eh, centros escolares, los grupos docentes no entran en este proceso. Eh, desde el 3 de mayo al 17 de junio cualquier docente puede ir a su apartado de contenido como veis aquí en la pantalla. Eh, vamos al apartado de libros demo y encontraréis esta pantalla. ¿Vale? Aquí están todas las ofertas que, eh, que tiene eh, las editoriales para el próximo curso. Esto es todo exactamente igual que lo que sería, por ejemplo, cuando entramos en un portal de ventas como puede ser Amazon. Tenemos aquí todos los productos, los podemos probar yo recomiendo, y perdonad que sea muy insistente que lo probéis, que después llevamos, llevamos muchas o recibimos muchas llamadas en septiembre diciendo, oye, que esto no es lo que yo quería. Al final aquí, si probamos algo y lo seleccionamos, estamos eligiendo lo que queremos. Y yo creo que esta oportunidad que tenemos de elegir, de probar durante un mes un producto, creo que es única y debemos aprovecharla. Con lo cual, os animo a que todos vuestros compañeros lo prueben. Eh, prueban el libro que van a querer en, en septiembre. ¿Vale? Y muy sencillo, cuando un producto me ha gustado, o mejor dicho, cuando quiero visitar un producto directamente, debajo aparece una estrellita, lo marcamos y me dice, marcando este libro como favorito, está seleccionando lo mismo para ser utilizado en el próximo curso. Aceptamos y automáticamente este libro vale, va a la mochila digital que tenemos nosotros como administradores. Hablo de nosotros porque todos los que estamos aquí entiendo que somos administradores, ¿vale? Además, este apartado es eh, muy accesible en el sentido de que tienes aquí un, una serie de filtros, por asignatura, por nivel y por autor. Autor hablamos de editoriales, ¿vale? Con lo cual, si yo soy profesor de alemán, pues me saldría, ahora no soy nada porque no hay ningún libro. Pero si vamos alineando nuestra materia, nuestro nivel o una editorial concreto, porque normalmente trabajamos con esa editorial, pues nos van a salir los productos de, de esa editorial, ¿vale? Como he dicho, esta sería la fase 3 que termina el 17 de junio, ¿vale? Eh, no sé si tenéis preguntas al respecto sobre esta fase en la cual eh, estamos ahora. Alex ha dicho sobre ¿Qué? el tema de las fechas, eh, ¿Sí? el documento que dicen Esther que no coincide… A ver. Eh, ¿Dónde has visto el documento, Tal, perdona. Es que el documento ¿El que de dentro sí, es de 2020, ¿verdad? Vale, o sea, que, el que las fechas son las que has puesto tú ahí en el chat. Sí. Vale, gracias. Sí, pero vamos, que varía muy poco, ¿eh? Sí, sí varía, varía muy poco. Es de que. De junio... Sí, en mochila digital tenéis el documento, pero si hacéis clic vais a ver que es del año 2020. Lo pone además arriba. Pero vamos, que. que, que con... por el documento que os enviamos hace unas sí. semanas por, por mailing, ¿vale? Pero vamos, que varía muy poco. Sobre este, esta fase 3 que, que he comentado, ¿tenéis algún tipo de duda? Lo que os he comentado, eh, lo más importante es probar. vale Quería, quería preguntaros sobre los sí, filtros. A... Hola, buenas tardes. ¿Sí? Eh, mira, eh, yo he intentado con distintos filtros y, y no veo los libros que, con los que trabajamos. ¿Entiendo que no lo no tenéis todo cargado o es que...? No lo veo, desde luego. Veo otras editoriales, ver, pero... ¿De qué editoriales? Por claro, ejemplo, ¿de qué editorial? te estás en buscando? Con, en concreto, de Inglés de Masmila. De Ofora, no. Naya, Enarte. Ofora carga hoy. Eh, en Milan no tengo no tenemos conocimiento todavía de que haya cargado ningún libro. ¿Pero eso no significa que no lo vaya a cargar? ¿o claro, que... no. Habría que mandarle un correo a la editorial diciéndole que, que, creo... que lo están solicitando. De hecho, Como ya sabes, en Pepa, muchas veces hemos recomendado a que si algo no está y queréis que esté, sí. vosotros mismos sois los, los más cercanos a la editorial en el sentido de que semanalmente, mensualmente habláis con ellos, al, con el comercial que suele visitaros, lo comentáis: oye, mira, que, que he estado mirando y esta oferta no no está, a lo mejor simplemente la han quitado para el próximo curso o que no lo han valorado de, de añadirlo y a raíz de vuestra llamada lo valoran y lo añaden. Vale, Eso ya vale no pues ha hablaré demanda, con la delegada ¿vale? Porque Gracias. nosotros no controlamos el material Hay tanto material y tanto contenido eh, Que si ellos no rellenan algún apartado Si no ponen qué asignatura es Si no ponen el nivel Nosotros ahí no podemos llegar vale Recomendamos vale, siempre a ellos Que rellenan toda su ficha de informativa Pero si algo no lo hacen eh, Ya sería el proceso de hablar con ellos Y, y pedirle ya demanda Vale Vale, gracias. Vale, no sé si tienen alguna, alguna duda más sobre la fase 3. Como he dicho, es muy importante que lo difundáis en vuestros centros, aquellos centros que son centros escolarios, y, y que lo prueben, que prueben mucho el material, que, que vean el contenido, ¿vale? Porque si no después, en septiembre, no, nos arrepentimos, no nos lo atrevemos. Alex. Vamos a pasar a la siguiente fase. Sí, perdón. Sí, Jaime. Nada, nada, que sabía que se había cortado un poco, pero ya está bien. Vale. La fase 4 es la validación colectiva por parte de, del centro, es decir, vosotros como administradores iréis a la mochila digital, os va a salir toda la selección que tenéis por parte de vuestros compañeros o también vosotros como docentes, y tenéis que ir aceptando todos eh, todos sus pedidos, todos sus libros, para pasar al proceso de Elegir ya qué cantidad queremos de eh, licencia, ¿vale? Esto sería aproximadamente lo que vais a ver. Aquí simplemente hay un libro seleccionado, ¿vale? Sería entrar a la mochila digital en la barra azul, ¿vale? Desde el perfil administrador. Tenemos aquí el botón de admin. En la barra azul, mochila digital. Y aquí, como podéis ver, tengo un libro que ha elegido un compañero. ¿vale? Y eh, aquí ya sale confirmado, pero me saldría una opción que es confirmar. También me permite la opción de quitar. Es decir, que yo no quiero un libro porque no me interesa. Vamos aquí, le damos a quitar y automáticamente se quita. ¿Vale? Una vez he confirmado la mochila, ¿qué me va a salir? Pues mira, me sale lo que vemos ahora mismo. Me sale una columna que es las licencias que yo solicito. ¿Vale? Que quiero editar esa... ¿Ese apartado? Pues mira, empezamos, le doy a editar y aquí a editar otra vez para que este, estos campos sean editables, ¿vale? Eh, importante siempre, eh, como nos vamos a pedir para los no becados, dejar a cero, peda pedir el número de licencias que queramos de docente. Si estamos en duda y no sabemos si vamos a necesitar una, dos o tres, siempre pedir eh, eh, lo el, el, el número que más eh, queremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final las licencias de ascendencia son gratuitas. ¿Que me sobra una? Pues no pasa nada, ¿vale? Y la licencia de becado, ¿qué vamos a tener? Y ahora me decís, ¿pero cómo sé yo la licencia de becado? Si hay muchas veces en muchos casos, muchos centros que hasta septiembre no lo sabemos. Pues yo siempre recomiendo esperar, esperar a septiembre que sabremos un número más concreto. Eh, y ya en septiembre, poner el número de becados que tenemos. Que son un centro que más o menos siempre tenemos el número de becados similar, que este año hay 20, el año que viene va a haber 18, 19. Pues mira, siempre a la baja. ¿Que voy a tener 20? Pues pongo 18, y en septiembre, cuando tenga uno más, o dos más, o tres más, edito esto, como podéis ver, es un campo que es editable, y, y le añado los números de licencias que quiero. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí. Sí dice Pedro que los alumnos becados quiere decir que sí se puede utilizar la cantidad de las becas para comprar estas licencias en lugar de tener libros físicos. No se puede tener libro físico y libro digital, sino que me lo confirme mi compañero, pero creo que es así. Tenemos que elegir una modalidad. Es que, eh, no, el, a ver, lo que... Las cuantías escolares y materia de hoy van por una línea diferente a, a, las, a, a todo el resto de becas. ¿vale? Eso sí que es cierto que está en proceso de cambio y puede ser posiblemente el último curso que ocurra, pero mientras que ocurra. Eh, ver, nosotros nos centramos en lo que viene en la normativa, es el apartado 18. ¿no? El número que se ponga en. Básicamente lo que nosotros hacemos es que el día 1 de octubre, que es cuando termina el plazo para cerrar las mochilas lo que está en la mochila es lo que calculamos con el algoritmo que aparece en la, en la parte diecio en el apartado 18 de la normativa. Y eso es un poco lo que hacemos. Sí que es cierto que lo que es importante es que... Mmm, todo Para que pueda ser becable tiene que estar prescrito en escolario y para que sea prescrito en escolario tiene que ser un libro digital. De hecho, mira, antes la compañera lo ha comentado, no está aquí el libro de Macmillan, pues si Macmillan no me tira el libro no se podría prescribir y nunca podría ser becado. Por eso ya digo que en cuanto hablamos con las editoriales rápidamente lo hacen porque saben que si no se beca tampoco se lo compras. <risa> ¿no? Es un poco un juego, un, un círculo en el que estamos todos y una acción mueve las siguientes. De todas formas también os digo... En este, en este proceso hay situaciones muy particulares de cada uno de los centros. Por supuesto, tiene que haber un proceso general como el que hay, pero si tenéis alguna situación, algo especial, entre comillas, o, o particular y tenéis alguna duda, nos podéis llamar cualquier día al escocau y, y la tratamos como, como tal. ¿no? Porque además, otro, otra variable que influye, que es interesante comentar, es el apartado 18, como veis, por una serie de cuantías. Esa serie de cuantías es muy importante que tengáis en cuenta que nosotros las informamos a las editoriales. ¿Y por qué...? Porque en el fondo los libros no tienen un precio fijo, tienen un precio libre, es lo que marca la ley. O sea, ¿no? luego hay una serie también de descuentos, dependiendo de del centro, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que de alguna forma sepan lo que hay, ¿no? <ríe> la bolsa que hay, y ya, y ya está. ¿no? De todos modos, como le he indicado en a Pedro, eh, únicamente la campaña demo, la sustitución de libros digitales, es para, eh, para centros escolares Los grupos docentes no, no tienen esa, esa oportunidad. Y Pedro indica que hay dos velocidades. No es que haya dos velocidades. Eh, cualquier tipo de centro comienza como grupo docente en el que tiene que cumplir una serie de objetivos que se le pide, objetivos que muy pronto vamos a indicar. Eh, y durante esos objetivos, eh, pronto, durante ese año o durante ese curso, eh, no puedes trabajar con contenido de editorial. ¿Que solicitan el centro escolar en septiembre y se te acepta? porque a ah, los objetivos que nosotros marcamos lo cumple, pues en septiembre sí podrás hacer tu campaña demo. Vale. Y que luego también hay situaciones un poco, como que dice, de todo tipo. De hecho, desde que estalló la pandemia, incluso poco antes de que estallara también ya, ya estaba ocurriendo, la mayoría de libros en papel llevan una licencia digital. Eh, habitualmente esa licencia digital suele ser para una plataforma web propia de la editorial, no para escolar y como tal. Pero bueno, todos los años tenemos casos de gente que, como tiene sus libros en papel, quiere utilizar la licencia en el Escolarium. Y bueno, de hecho, la persona que suele gestionar eso, mi compañero Raúl, que está en la llamada, y directamente se habla con la editorial para decir, mira, que quieren utilizar las licencias en el Escolarium. Y se adaptan y se les pasa en el formato de Escolarium para que se pueda utilizar. Nosotros somos los primeros interesados en que la gente utilice cuanto más el Escolarium. Y las editoriales igual, porque saben que es el, el camino que ahora se les abre con la comercialización de estos libros digitales, con lo cual van a dar siempre facilidades en esa en esa línea. Eh, una función muy importante que tiene el administrador una vez termina la fase 3, que es la fase de, la fase de eh, selección por parte de su docente, de sus compañeros. Eh, a partir de la fase 4, la única persona que puede añadir un libro en la mochila digital es el administrador. ¿Y cómo añadimos? Pues mira, simplemente lo que tenemos que hacer es pedirle a nuestros compañeros eh, un ISBN, el ISBN del libro, y el número de licencias que quieres, tanto de docente como de alumno becado. Entonces, aquí en la mochila digital tenemos un apartado en color azul, que se llama añadir ISBN, le damos y nos aparecen los mismos campos que aparecía aquí, cuando hemos querido editar los libros ya que ya aparecen en la mochila digital. ¿vale? Es muy sencillo. Añadimos el SBN, número de licencia de docente, becados, los becados los dejamos a cero y le damos a grabar. Automáticamente, cuando le damos a grabar, el libro va a aparecer aquí debajo, ya, de ya añadido a la mochila. ¿Vale? Cuando ya tenemos todos los libros añadidos y hemos puesto cuántos licencias de, de docentes y cuántas licencias de, de becados queremos, pues mira, aquí... Este, eh, Ale, se está cortando Eso es un lo que poco. explicaría es que eh, hemos cerrado nuestra mochila digital. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora, ahora sí. Vale. Lo que indicaba, una vez hemos terminado la mochila digital, añadiendo todos los libros e indicando cuántas licencias de docente y de becados vamos a querer, eh, y ya no tenemos que alterarla, es decir, sabemos que son estos becados y no va, no va a cambiar, aquí al lado de Añadir ISBN te pondrá enviar solicitud editorial automáticamente, si marcamos esa opción, le va a llegar el pedido a la editorial y se va a cerrar la mochila. vale Ese sería el último proceso de la mochila digital. Sobre esto, no sé si tenéis algún tipo de duda. Y bueno, por complementar un poco lo que dice Alejandro, una vez que se cierra, es cuando, que suele es ser el día 1 de octubre, cuando hacemos el cálculo y se publica el como todos los años, el, la, las cuantías económicas, pero además también tienen una fase de análisis. De hecho, el año pasado lo que hicimos fue enviarlas antes de publicarlas, por si acaso se detectaban algunas, alguna, algunos errores antes de una publicación oficial y así no tener que ir por los cauces de reclamación habituales, sino hacerlo de una forma mucho más ágil. ¿no? Y, y la verdad que fue muy útil porque detectamos un par de, un par de problemas. Y luego, bueno, eh, aunque hablamos mucho de fases y tal y el manual es algo largo, puede llegar un poco a, como quien dice, a, a confundir, eh, tener en cuenta que sobre todo esto es un, un proceso que está pensado para una universalización del acceso a los contenidos digitales y a la prescripción de los propios contenidos digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Porque, por ejemplo, ahora estamos en la fase de que los docentes entran, ven los contenidos, eligen y pulsen la estrella. Pero, ¿qué ocurre en algunos centros? Pues que no se hace. ¿Qué ocurre cuando no se hace? Pues que el coordinador TIC, como ha explicado muy bien, o el, cualquier administrador del centro, del centro, lo que tiene que hacer es meterlos a mano. Eh, ¿Por qué motivamos que se haga todo en su fase? Pues para quitar trabajo, como que dice al propio equipo directivo. Y también porque, mmm, si de esta forma, lo habrán probado, habrán visto que funciona y después marcar la estrella. ¿no? Pero bueno, que sepáis que siempre hay matices y del usuario de administrador en el momento que ya pase esta fase en la que estamos ahora, siempre estarán todas las opciones para que podáis hacer vuestra mochila digital de la forma más correcta posible y si no, siempre además tenemos todo nuestro apoyo para eh, que así sea. Una cosa muy interesante a comentar es que antiguamente en Escolarium esto se hacía al unísono lo que es la fase 3 y la fase 4, es decir hasta que no todos los centros habían la 3, 4, 5, hasta que no todos los centros habían cerrado su mochila, no se pedían los libros a las editoriales pero bueno, fue una cosa que se mejoró hace como un año o dos y directamente ahora, en el momento que pase la fase 3, que es donde los docentes seleccionan, llegue el admin de centro, valide, introduzca el número de becados. Camino de becados a veces me confunde, ¿no? De hecho, podéis verlo más como becados, eh, licencias que paga el centro. ¿vale? Lo que estoy marcando ahí como becados es licencias que va a pagar el centro. ¿no? Pues que lo marque y que lo envíe a la editorial. Desde ese momento ya la editorial recibe un pedido y luego ya, bueno, la cuantía económica llegará más tarde, la factura llega más tarde, pero que me refiero que esto es útil porque hay centros, eh, también por su propia naturaleza, que a lo mejor tienen menos cambios en el claustro y demás, que prácticamente antes del verano, durante el verano o la primera semana de septiembre, ya tienen claro los libros que son y directamente lo pueden lanzar la solicitud, se les sirven las licencias y empiezan a trabajar. Otros, pues, necesitan a lo mejor todo el mes de septiembre. Pues bueno, dependerá de cada centro, pero lo que sí que sepáis es que si sois aplicados, como bien dice, el día 1 de curso se puede tener ya todo cargado y organizado. Sí, incluso hay muchos centros que a lo mejor eh, reciben muchos compañeros nuevos en septiembre y tienen que esperar a, a, hasta septiembre para cerrar la mochila. No pasa nada, es decir, es algo habitual, nosotros tenemos hasta dos modalidades de centro, el que el 1 de julio ya lo tiene todo cerrado y confirmado, o el que a lo mejor eh, está curando hasta, hasta finales de septiembre, ¿vale? Si es cierto, como dice Ángel, cuanto antes se pida, pues antes llega el pedido. Mm -hmm. Y bueno, que también, otra cosa que hablamos mucho de centros escolares, de grupos de docentes, pero al final hay que tener en cuenta que esto es una funcionalidad, es un puente que conecta directamente con todas las editoriales. Eh, las editoriales no tienen ni idea de lo que es un centro escolario, de lo que es un grupo docente. Es decir, que esta funcionalidad está abierta, así que es cierto que no... No es habitual que no se use nada más que por los centros escolarium, por razones obviamente presupuestarias, ¿no? porque reciben si la cuantía directamente la, la utilizan. Pero bueno, sí que es que ha habido casos de otro tipo de centros que, bueno, eh, hacen la solicitud por aquí y luego eh, es, todo se paga, por supuesto, pero ya me pierdo un poco porque no sé exactamente cuántas cuantías puede llegar a tener un centro, pero bueno, se ve que se apoyan en el software para tener este puente de comunicación. Que cada vez trabajamos para que sea lo más ágil posible que se sustituya, pues como bien sabéis, tanta llamada de teléfono, tanta visita, tanta, y cosas excesivamente manuales en este tipo de procesos de adquisición de contenidos, independientemente del formato que, bueno, que cada vez trabajamos para que sean más parte del, del pasado. Genial. Y una vez llega septiembre, he cerrado la mochila y he enviado el pedido. Eh, terminaremos con la última fase o las dos últimas fases. Eh, hay una fase que realmente la realiza el administrador, que sería ir controlando qué pedido ha llegado y asignarlo al grupo de mi compañero o compañera. O eh, una fase que no controla el administrador, que sería que un niño no becado o su familia vaya a un punto de venta escolar y compre la licencia digital, ¿vale? Porque es un niño o niña no becado. Nosotros vamos a aplicar ahora lo que sería eh, la fase que vosotros tenéis que gestionar, que sería la de asignar un, un libro a un grupo. ¿vale? Cambiaríamos al perfil administrador. Igual, como ha aplicado mi compañero Jaime, en la barra azul vamos a encontrar un apartado que es licencias. ¿vale? De esta manera nosotros podemos controlar qué está cargado para, para ese curso hablo de ese curso porque estaríamos hablando ya de eh, 21-22, ¿vale? El 1 de septiembre de 2021. Es muy sencillo, poniendo aquí 1 de septiembre de 2021 y irándolo a buscar, me saldrían todas las licencias cargadas eh, hasta ese momento, ¿vale? También, cuando nosotros o bien la editorial realiza una carga, eh, vais a recibir un mensaje. Es decir, que en todo momento vais a tener información de qué se carga para vuestro centro eh, durante el arranque de curso. ¿Vale? Que veo que ya tengo una licencia, eh, un, eh, un libro mejor dicho, cargado. Pues mira, miré a grupos, siempre desde perfil administrador, y aquí en todos los profesores encontraré todo el claustro. Elegiría a mi compañero o compañera, le doy a buscar y me van a salir todos los grupos de mi compañero o compañera. Que por ejemplo quiero asignar al sistema de transmisión, pues mira, deberíamos gestionar libros. Añadiríamos el ISBN, ese libro que queremos asignar. Puede pasar que tengamos que asignar dos libros, un libro del docente y otro del alumno, o simplemente un libro, porque en ese libro se encuentran ambos. vale. Todo eso depende de la editorial. Pues nada, una vez he asignado el libro aquí y le doy el más, acepto, y automáticamente ese libro o libros le va a salir a mi compañero o compañera y a sus alumnos. Pero me decía, oye, pero ¿cómo estoy asignando el libro del docente a los alumnos? No te preocupes. Ellos como alumnos no pueden acceder nunca a una licencia docente. Y al revés, es decir, el docente nunca va a acceder a la licencia del alumno. ¿Vale? Y ahí terminaría el proceso de lo que sería eh, solicitar, pedir y asignar el libro a lo que es eh, el grupo de mi compañero o compañera.